Hola, soy Vanessa Márquez, soy periodista, gestora cultural, directora de la revista digital Vive Afro, eh, soy de Medellín, nacida en Medellín, pero hace dos años vivo en Bogotá y soy hija de padres chocuanos y costeños Santa Marta y Chocó en mí.